¿Quieres comprar un inmueble y no sabes por dónde empezar? Mi nombre es Grecia Arancibia, soy asesora de ventas de ACOSUR y hoy conoceremos toda la documentación que debes tomar en cuenta antes de comprar tu casa ideal o el departamento de tus sueños. Para empezar, antes de tomar una decisión, debes constatar el estado del inmueble, su ubicación y sobre todo su situación legal. Solicitar el certificado de registro de inmueble al vendedor. En él encontraremos la descripción del inmueble, la titularidad del dominio registral con 10 años de antigüedad y las cargas gravámenes y anotaciones con 30 años de antigüedad. Los gravámenes nos indican si el inmueble está en algún tipo de hipoteca, mientras una carga nos señala si el inmueble es parte de algún tipo de proceso judicial de cualquier índole. Recuerda que todo este tipo de documentación lo puedes encontrar en la SUNAR, verificando en su página web o también acercándote a sus oficinas. En ANCOSUR estamos comprometidos en brindarte todo el asesoramiento que necesites para hacer realidad el sueño de tu hogar y sea de manera segura y sencilla. ANCOSUR vive diferente. <risa>